Y ahora sí que sí, vamos con, con los tres libros. Los he ordenado de menos a más. Es decir, el que menos impacto ha tenido y el que más impacto ha tenido en mi vida. Me habré leído... Quizás más de 400 libros en, en, en estos 4 o 5 años, yo creo que entre 300 400 más o menos, estaría la media. Así que bueno, te voy a revelar los tres, para mí el último es el que literalmente cambió mi vida. Primero de todo, y esto lo, lo pongo así a modo de... de, de, de oye, quiero, quiero evitarme esto y es que no quiero que me juzgues. Vas a ver que los libros están literalmente destrozados, que no se podrían vender ni por Wallapop. Están todos pintados, rayados, incluso hay uno que, bueno, que ya te enseñaré que no tiene ni portada Ni portada Pero bueno, para mí eso es lo bonito de los libros cuando, cuando los tituras, cuando los subrayas, cuando le pones esto, lo otro Eso es lo bonito de, de, de los libros Así que vamos con el primer libro de todos, que es este de aquí eh, Justamente, bueno, es el que te comentaba, no tiene portada y es The Subtle Art of Not Giving a Fuck eh, en español viene a decir algo así como el sutil arte de que, de que, todo, de que casi todo te importa una mierda, ¿no? Este libro recuerdo que, que me lo dejó, bueno, pues una persona eh, el, el año pasado cuando estábamos en, en, en Filipinas. La verdad que, bueno, si me sigues sabrás que yo fui allí para, para un mes. Finalmente con bueno, la pandemia estalló justamente el día que yo, que yo tocaba pues tierras filipinas, en ese momento se declaró estado de alarma, yo no tenía cómo volver a casa, era, era una situación un tanto complicada, ¿no? Y sí que este, este libro me ayudó completamente, o sea, me dio como un giro de 180 grados y, y me hizo ver las cosas de otra forma. Y lo que viene a decir este libro es algo súper sencillo y es que lo más importante sea lo más importante. Sé que quizás ahora, ahora esto suena... Un poco así como, joder, ¿cómo que esto de lo más importante sea lo más importante? no Si lo más importante tiene que ser lo más importante. Sí. Pero muchas veces, y a mí esto me pasaba antes, y es que entramos, y esto es un concepto que habla mucho el libro, ¿no? El, el, el concepto del como del círculo vicioso, ¿no? El círculo del, del, del diablo, que es, bueno, pues tú un día, llega por la mañana, 8 de la mañana, tienes que ir a trabajar, pierdes el autobús, joder. Ya he perdido el autobús, tengo que esperar aquí con este frío Y ahora ir al trabajo, ya vas al trabajo con esa mentalidad De joder, he perdido el bus, llego tarde Además me he muerto aquí de frío Llegas al trabajo y, y, y, y Empiezas a contagiar esa Esa energía a tus compañeros ¿Qué tal estás Dani? La mierda tío, he perdido el autobús Y empiezas a crear como un círculo vicioso Llegas a casa y como has tenido un mal día en el trabajo Ya te acuestas No dices nada a nadie, ni siquiera cenas Y es ese círculo Del que habla cuando al final, ¿qué importancia tiene perder el autobús? Que llegues 10 minutos tarde al trabajo. ¿Y qué? ¿Te vas a acordar de eso cuando tengas 50 años más? ¡No! Aquel día que perdí el autobús, estaba en la parada y... hace. ¡No! Que lo más importante sea lo más importante. Ya lo decía Víctor Coopers. Y, y lo más importante de la vida son 3, 4 cosas, no hay más. No hay más. En mi caso son mi familia... Mi libertad, mis viajes, y yo. Porque yo también estoy metido dentro de esa ecuación. Porque yo también soy importante. Y este libro, bueno, o se le ha pasado de todo, de tor tormentas en en, en. en Asia. O sea, literalmente tor tormentas donde estaba lloviendo a tope me había dejado el libro en la terraza porque cinco minutos antes eh, hacía un montón de sol. Entonces, bueno, pues son cosas que pasan. Y para mí, sin duda, este, este libro. Eh, Joder, pues me deja muchísimos aprendizajes Además, si estás en YouTube lo estarás viendo como lo tengo eh, Estás importada, está como todo subrayado con, con, con letras y demás Y bueno, para mí fue un libro súper, súper importante De hecho, tengo aquí un apunte que lo estoy leyendo en, en la tablet Que dice ir a visitar página 102 Entonces, si vamos a la página 102 y bueno, te lo voy a leer Es algo que a mí, además, me veo muy reflejado, ¿no? Porque viene a decir algo así como ¿Y sabes qué? Mi exnovia me dejó y fue una de las experiencias más dolorosas de mi vida Aprendí Que detrás de un problema Hay decenas y decenas y decenas De cosas exitosas Y en mi caso fue justamente eso Es decir, cuando yo terminé la relación Y esto, bueno, te lo cuento así a modo personal Pero cuando se terminó la relación con mis parejas Yo eh, lo veía como, como un fracaso Como a dónde voy ahora ¿Qué, qué, qué voy a hacer yo sin ella, ¿no? Estoy jodido y mmm, Lo cierto y es que después de dos años de aquel momento Si eso no hubiese pasado Yo no estaría aquí Porque yo no hubiese tenido los cojones que tuve De decir, ya he perdido todo lo que creía tener Ya no me queda nada más Así que ahora sí, me la juego Ahora sí, voy adelante Ahora sí, apuesto por esto Si no hubiese pasado eso Que yo en su día veía como un fracaso Como joder, ¿y, y ahora qué? Yo no hubiese estado aquí entonces, esas pequeñas pepitas de oro que, que, que te encuentras en los libros Para mí son, son de vital importancia Vamos con el segundo libro Estoy seguro de que has escuchado hablar de este libro O alguien te lo ha recomendado O, o incluso te lo has leído, ¿no? Que es Padre rico, padre pobre Oye Dani, ¿por qué lo tienes en inglés? Porque me lo leí 200.000 veces Y digo, bueno, pues para hacerlo un poco más complicado Y que sea más dinámico, me lo compro en inglés Padre rico, padre pobre A mí este libro... Bueno, cuando yo lo leí estaba en un momento donde yo estaba estudiando, estaba trabajando y literalmente el objetivo mío cuando yo estaba trabajando en el Burger King con, con 20 años era, joder, necesito ganar dinero para poder pagar este BMV que me he comprado y cuando termine de pagar este BMW... Lo que haré es comprarme una casa y estaré trabajando todo este tiempo para comprarme una casa. Y cuando me compre la casa, me irá a vivir con mi pareja y estaré pagando, eh, ahorrando para la boda. Y cuando tenga la boda, el niño... Y decía, joder, ¿y, y esto es la vida realmente? No, me hizo, me hizo replantearme. Y ¿Esto es la vida realmente? Este círculo constante de sentir que, que, que, que, que, que constantemente tienes que llegar a algún lado. Me hizo darme cuenta o me plantó esa semillita de, de que hay una nueva realidad paralela. De que sí, que esto es lo que está haciendo la gran mayoría, pero hay una nueva realidad paralela. Algo que, que muy pocos conocen, pero que está muy alejado de lo que estás haciendo. Entonces fue como como esa semillita, ¿no? Y para mí fue esa semillita la que poco a poco fui regando hasta, hasta el día de hoy. Yo hace tres años jamás pensaría que, que fuese a tener un negocio online que me permitiese poder trabajar desde cualquier parte del mundo, que pudiese visitar más de 20 países que he visitado. Nunca que incluso me pudiesen a mí pagar personas que están en, en, en otras partes incluso del mundo por, por poner en práctica una habilidad que yo he desarrollado, para mí esto era imposible. Y ese libro fue como la semillita que plantó en mí de, hey que hay algo más! Fue como ese, ese aliento de esperanza, ¿no? Yo, yo, yo estaba, joder, digo, si esto es la vida, bueno, vale, pero no, no realmente es lo que me gusta y fue como como esa semillita de esperanza de, hey, hay algo más, Dani. Ahora sí que sí, vamos con el último libro. Este libro, además, mira, te voy a, antes de enseñártelo, te voy a hacer así como un... Hey. Antes de enseñártelo te lo voy a contar cómo fue la historia y es que yo fui a casa de, de, bueno, pues de un amigo, Javi... Y yo ahí estaba empezando, me acuerdo perfectamente que estaba empezando con todo esto de los negocios online, etc. Y bueno, pues yo empecé editando, editando vídeos, es decir, yo editaba vídeos a, a gente, bueno, pues que estaba posicionada en el sector simplemente porque yo en ese momento estaba enfocado en mi canal de YouTube, quería hacerlo crecer, entonces la única forma de, de hacerlo crecer era juntándome con personas que ya estaban ahí arriba, ¿no? Entonces empecé a editar vídeos con personas, bueno, pues personas muy top, eh, que ya estaban muy posicionadas. Pues Dominguero, The eh, and Feed, Ernest Dift eh, y Javi, ¿no? Javier del Valle. Y entonces recuerdo un día que fui a su casa y, y yo le dije: Javi, ya no quiero que me pagues. No quiero que me pagues porque te edite los vídeos. Quiero que me enseñes a, a cómo meterme en este mundo digital, a cómo crear funnels, a cómo crear embudos, a, a cómo ganar dinero a través de Internet. Y lo que él me dio fue este libro, que por cierto, Javi, si, si lo estás buscando o si, o si no te acuerdas dónde lo metiste, lo tengo yo. Este libro para mí me dio las bases de lo que a día de hoy es mi negocio. Me enseñó cómo vender en internet, cómo, cómo hablar, cómo comunicar, qué ofrecer, cómo, cómo se puede ganar dinero, cuáles son las formas de ganar dinero, cómo estructurar todo. Me dio esas bases que, sin duda alguna, si, si yo no hubiese leído este libro, posiblemente no estaría aquí. Creo que a día de hoy solo está en inglés, pero es tan sencillo, es tan, tan, tan fácil, te lo explica tan sencillo, que dije, hostias, easy, esto funciona, easy, esto es para mí. Así que si estás pensando en crear un negocio online o incluso ya estás dentro, te recomiendo encarecidamente este libro de... De Russell Branson, bueno, que para mí es, es admirable. Expert Secrets, ¿vale? Es, bueno, tiene una trilogía, tiene tres más, que también los tengo. Dos más, que también los tengo. Pero este fue el primero que sacó y, y a mí fue el que realmente pues, me hizo ser más consciente de, de la gran oportunidad que existe en, en los negocios online. Así que nada, hasta aquí el episodio de hoy. Te invito a que te suscribas porque estamos haciendo y vamos a hacer sorteos, voy a dar regalos, voy a darte un montón de cosas que no podrás recibir si no te suscribes. Y es súper sencillo. Y además gratis Clic en el botón, te registras Y por cierto, si te ha interesado alguno de los libros Recuerda que tienes aquí abajo el enlace De los tres libros Los top tres libros Que cambiaron mi vida y mi forma de pensar Un fortísimo abrazo Y nos vemos, chao